Me llamo Juan Aguilera, mi trabajo fin, fin de máster que acabo de presentar trata sobre la introducción y promoción de productos de comercio justo en, en superficies comerciales. Yo soy optimista con la responsabilidad social corporativa, creo que, que, que es necesaria y que, y que las empresas están trabajando en el camino. Falta mucho por hacer y creo que en cierta medida el problema está en en empresarios y en, en esa idea de que la empresa solo está para, para obtener beneficios. La idea de este trabajo es, es que se complemente la responsabilidad social corporativa. ...y los productos de comercio justo... ...estos dos movimientos vayan de la mano... ...y solucionen los problemas que se encuentran... ...en su día a día, en la situación en general... ...para ello desarrollo un, una estrategia... ...de implantación de estos productos... ...en la que trato temas con, desde, la, desde la comunicación a la oferta... ...tanto de superficies comerciales... ...como de, de organizaciones... ...parece una oportunidad brillante... ...para las superficies comerciales... ...y sobre todo estar a la altura del, del entorno de, de Europa... ...que España está muy por debajo en, en gasto en estos productos... ...y conseguir eso que, que estos productos lleguen a todas las personas a través de superficies comerciales y, y que el comercio justo avance.